las últimas noticias que han salido de Julia Wendel, han salido los resultados de un test de ADN que le hicieron el día 4 de abril. La historia de Julia Wendel ha dado un giro que ha dejado a todo el mundo por partes iguales indignados como desmoralizados. Todos estábamos esperando los resultados de las tan esperadas pruebas de ADN. Unos creían lo que decía Julia y Fia y otros para nada se las creían. Han sido unos meses en los que muchos han tenido la sensación de que al fin había aparecido Madeleine, que de aquellas tantas preguntas sin respuesta llegaban a tener un final tal vez esperado para muchos o tal vez no.